Con un bracito de twerk, ella lo no sabe mover Está locada en la pista bailando porque hoy toca alto DJ Con un bracito de twerk, ella lo no sabe mover Esta locada en la pista bailando porque hoy toca alto DJ ella tiene Con un pasito de twerk Solo hazlo simple que no se complique Pa' que tranquila lo baile Con un pasito de twerk Ella lo sabe mover Está locada en la pista bailando Porque hoy toca alto DJ Con un pasito de twerk Ella lo sabe mover Está locada en la pista bailando Porque hoy toca alto DJ Bailando, bailando, bailando ¡De acuerdo, Con un pasito de twerk ella lo sabe mover Está locada en la pista bailando porque hoy toca alto dj Ella tiene un bully que me mata y por eso me baila de espalda Ella a veces es malvada le queda bien el hombre de diabla Me gusta que brinque tu nalgas repiquen con un vasito de twerk Solo haz lo simple que no se confunde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 I <laughs>